En el mercado que tenemos en la imagen se intercambian 800 unidades de producto a un precio de 200 unidades monetarias. Sin embargo, habría empresas que serían más eficientes produciendo y que habrían estado dispuestas a vender a precios inferiores a ese precio de equilibrio de 200, por ejemplo a 162, a 164, a 170, y sin embargo van a vender todas sus unidades a al precio de equilibrio, al precio de 200. Tienen por consiguiente una ganancia adicional en el hecho de vender al precio de equilibrio en lugar del precio máximo al cual el precio mínimo perdón, al cual habrían estado dispuestas a, a vender. Esa ganancia adicional que es ese triángulo que queda señalado en el gráfico recibe el nombre de excedente de los productores. El cálculo del excedente de los productores sería, por tanto, el área de ese triángulo. Ese triángulo tiene de base 800 y de altura la diferencia entre 200 y 160, es decir, 40. Por consiguiente, base por altura partido por 2 sería 800 por 40 partido por 2 igual a 16.000 unidades monetarias. Este sería el valor del excedente de los productores, esa ganancia adicional que tienen por vender al precio de equilibrio en lugar del precio al cual habrían estado dispuestas a vender.